El día de hoy, Alexi, Rabito y Kapli Estarán atrapados en los terribles netboots Donde deberán escapar de los monstruos Que rondan en estos lugares oscuros Para ello deberán realizar varias pruebas Para poder encontrar la salida y escapar ¿Podrán Alexi, Rabito y Kapli sobrevivir? No olvides suscribirte y dejar tu like Para más videos de este estilo Sin más que decir, ¡vamos con el video! Ok, papu, estoy acabando aquí de pintar esto Y ¡WALA! Mira, mira, qué hermosa bella arte. Ya hemos pero que, pero que, que no se ve nada, amigo, no has pintado nada. Pero que ¿qué es esa? esto? Esa es una excelente pregunta. Bueno, esa maravilla que hay aquí me transmite, o sea, me muestra mi alma, loco, es pura y blanca. Um, tú, eso ¿tú? No, es porque no hay nada, porque ella te dejó. <risa> no, no, <risa> en no, cara, pues no. En ¿Qué, ¿Qué, pasa? ¿Qué pasa? Se, se quebró un cristal, se quebró un cristal. ¿Qué, ¿Qué, no ¿Qué A ver, ¿qué qué, qué, Nos ¿qué? están irrumpiendo nuestra mansión. ¿Cómo se acaba de romper un cristal aquí? ¡Mira! ¡No! El que contenía algo peligroso, mira. Sí, ¡Oh, no no, peligroso. no! no me digas que el experimento 846 está libre. ¡Se han He escapado, ido. papu! Y, y, y recién notamos que estamos solitos Tenemos que escapar de este lugar No, no tengo señal en mi celular No podemos llamar a la policía ¿Pero será que mataron a los demás? No, mi no, de no, miel, loco tío, tío. Va, Vamos a tratar de escapar de este lugar Ya me quiero ir a oh, mi casa no, no. Pero espero que no tengan a mis goblins okay, ¿Qué? qué? <risa> ¿Eh? okay. Hombre, ¿de dónde crees que sacó la mano de obra barata? <risa> El estacionamiento oh, no. Vale, estamos en un estacionamiento oh, Tenemos que conseguir escapar ¿Qué es eso? ¡Luco, son los monstruos! ¡Tengan mucho cuidado! ¡Son imágenes saliendo! ¡No puede ser! ¡No puede ser! <risa> ¡Son los espíritus tío, ya va, de armas en pena! ¡Tengo miedo! ¡Tengo miedo! Señor, tengo, es, ¡Tengo miedo! miedo. ¡Tipo, tranquilos! ¡Aquí estoy consiguiendo algo! ¡Estoy yéndome de aquí! ¡A ver, a ver si podemos escapar! Contra ¡Recuerda, recuerda escape. que escape. No, ¡Los ascensores está, están bloqueados! ¡¿Cómo vamos a escapar de aquí?! ¡Me está siguiendo no. algo! ¿Qué, ¿Qué es esto? Eso por la escalera de emergencia No tenemos ¡Oh! ¡Loco! Dice ¡Sobre! que necesitamos tarjeta nivel 1 y nivel 2 ¿Y oh, ¿Tal, tal vez es esa tarjeta de aquí? ¡Sí, sí es esa donde la conseguiste! Por el baño, ahí ya sabes que me gusta. A ver, tú me viste por aquí ¿qué, qué, qué, qué. A ver. Sí, mira, aquí está, aquí está, aquí está okay, curia, okay, curia. Okay. Y esta es una tarjeta Nivel 1, necesitamos ¿sí, otra te a a cerca. Me persigue No, papu Se eh, eh, eh, va a sacrificar por nosotros <risa> No, nos hay no que sacrificar, <risa> correr, correr, correr, corre, correr. corre corre, Vale, papu, tenemos que conseguirle el nivel 2 ¿Dónde estará el nivel 2? Por acá, loco, del otro lado Oh, verdad, Hay una segunda planta Corre, corre, corre Por la tarjeta de nivel 2 Okay. Mira, mira qué feo, Aquí está. Vale, vale, ya lo tenemos. Vale, otra vez que dar por lo aquí. Hicimos, ya no lo hicimos. Vámonos. <risa> Espérate, aquí, aquí no pueden pasar ellos. ¿Ok, aquí? Amigo, okay, me los falta los... A mí una tengo que ir corriendo rápido por la última. Dale papu, dale, dale, dale. tú puedes, Alechi. La ¡Agárrala, la la papu. Son expertos, expertos bob. Vale papu, ya voy camino allá a salir con con, con las tarjetitas.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 ¡Se solta! ¡No! no ¡Cuidado! Vale. ¡Oh, ¿Qué es eso? ¿Qué pedo? Ay, no, no, no. ¡Bro! ¡Bro! ¡Bro! ¡Bro! ¡Amigo! No ¡Está persiguiendo el barrio! Sí, ¡No vi, puede ser! La calle caí, loco! ¡La calle ¡Oh, ¿Vale? no! ¡Las vinieron por las deudas! ¡Todas las deudas que tengo! ¡Vale! ¿Aquí hay que encontrar la salida? ¡A ver! ¡Vámonos por, por, por qué Hombre, lado! ¡Hombre! ¡De todo esto hay que encontrar la salida! ¡Amigo! ¿Cómo es que no nos conocemos nuestra propia fábrica? ¡Ay, perro! qué es lo que viene ahí? <risa> ¡Corre! ¡Corre! ¡Corre! ¡Corre! corre corre, corre a ver, hay que encontrar algo ¿La, la escapatoria, ¿dónde está? Buena pregunta Eso también me lo estoy preguntando yo A ver. ¿Qué? ¿Se dan cuenta que estamos dando vueltas? Eh, eh, eh. Uh, sí, gracias Capitano es que mío no no ah, bueno, por, por este lado de acá Ok, ¿esto okay, qué Esto es un lugar nuevo A ver, vámonos por la izquierda ¡Ey! que está algo! ¿Está alumbrando algo sí, bueno, aquí? Oh, no. vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, agarramos. Vale, vale, papu, coge. Agarra, agarra. No manches, ahí viene. Ahí viene, ahí viene, ahí viene, viene, viene, viene, viene, viene. No ¿qué manches, ese es, que es eso, van, el barrio. Van, lo juro, loco, es, parece el barrio. Ay, se Un emoji. ¿Qué? Hombre, ¿Vale, ese boy? se parece a la leche, eh. Loco, vale, los vale, científicos vale. no me habían notificado. ¡Ay, no, qué experimentos? pedo! Loco, hay que esperar a, a que cual? se vayan. Hay que esperar. ¡Uh, okay. explotan en, en tu cara las zonas seguras! Vale, vale, vale, corre, corre. Nuestro momento, nuestro momento. Ahí viene, corre, amigos. Viene de nuevo, tenemos... A la aquí. Ok, dale, che, ¿sí hay que continuar por ahí, papu. Corre, vamos, no vamos, vamos, vamos. corre, corre, corre. ¿Dónde está la ascensor? Por vale. acá, por acá, por acá, por acá, por acá, por acá. Por acá yo siento que está... A ver, este lugar no hemos venido por aquí. ¡Mira! Uh, ¡Qué miedo! ¡Qué, qué miedo! ¡Fusible, que rápido, rápido! rápido ¡Coloca el fusible, vale, vale, vale! Ahí está. Oh, ¿Tenemos acceso? Oh, no, no, no, escucha los monstruos, rápido, escucho ¡Levantate al ascensor! ¡Ya! ¡Loco, corre, pero! ¡Corre, corre, corre, corre! ¿Pero el ¡Rabito! ¡Él rabito no salvará solo! ¡Rabito! ¿Qué hiciste? Es? Es esto? esto? es como ¿Qué? un almacén, Estamos loco. en otra sala ¡Oh, no! Estamos en la bodega ¡Hombre! ¿Ah? Aquí está el más mero, mero O sea, yo... ¡Bro, qué peda, que qué gran momento llegaste? ¡No te sentí! ¡Vale! Es que hierba bala nunca muere, entonces ya sabes Ok, sí, sí, sí. loco, hay que tener aquí Cartoon Cat eh. ¿Qué? ¿Nos va a perseguir desde el experimento Cartoon Cat? Este... No puede ser, no puede ser Ese es el monstruo más peligroso que estamos encerrados, loco Hay que tener muchísimo cuidado Y tenemos que recoger no? cuatro fragmentos de llave para escapar de este lugar ya por fin ¿Cuatro fragmentos de llave? ¿Y tú cómo sabes eso? A ver, en la derecha dice, ¿sabes? Dice cuatro Ay, atrevo, No yo? tendrás que ver con el escape de monstruos este monstruo ¿qué ¿Qué pedo? Pedo? Vale, vale, vale, vale, vale, vamos, vamos Nos persigue, Capri, nos persigue, no pares, no mires atrás, no mires sí, sí, sí. atrás Uy, Ya miré atrás, loco, viene el cartoon cat Aquí hay un de fragmento llave? de llave Píllalo, píllalo, píllalo Vale, hay que tener muchísimo cuidado tenemos Corre, corre, corre, aquí hay otro Vale, tenemos, tenemos tres Vale, tenemos que conseguir una más, Ay, nos una Nos sigue más. persiguiendo, nos sigue persiguiendo Oye, ah. Alexi, ¿dónde estás, panita? Espérame Qué buena Uy. pregunta, también quiero saber dónde estoy ¡Oh! vale, bro, ¡Ramito! Yeah, Amigos, me persigui el ¿Eh? kartuncat, nada no, por aquí, no me. No tu... manches, no lo traigas hacia nosotros Alech, aquí está el último fragmento Ahí estamos chicos, ya los tenemos todos completados Venga, venga, venga Perfecto, perfecto, cuidado que no aparezca el gato. Hay que ca... tener cuidado Ok, tenemos que escapar ahora Ya tenemos los fragmentos de llave, hay que encontrar la puerta Corre, corre, corre, corre. Ok um, Pues yo no veo el gato, eh Yo tampoco, no, al parecer se perdió A lo mejor se va a dormir Está Ajá, de la de puerta? Nosotros. ¿Pero que detrás de nosotros. No, no, no, no, no, no, no, ¿Dónde está la puerta esto? ¿Abre por acá? Ah, ver... Qué buena una pregunta, eh? Siento que estamos dando vuelta, chicos. Tengo miedo este corre, corre, corre, corre, corre, corre, corre, corre, corre, corre, corre, corre, corre, corre, Hacia el otro lado, a cualquier lado, sea hacia ese monstruo. Pensar correcto es lo que hago. Vale, vale, vale, hay que encontrarla. Mira, acá está, acá está, salve, está! salve, salve, salve, porque no Sí, sí, yo también a ver. ¡Ah! ¿Qué ah! es esto? No, sacúmelo de acá. No de nuevo, no de nuevo, corre.